En nuestro planeta están cayendo infinidad de armas extraterrestres y esto no es ninguna mentira, no es una fantasía y no es ningún invento. De hecho eh, hay evidencias, hay, hay pruebas de que esto está sucediendo y todos lo hemos visto, de hecho hace poco cayó una evidencia en China y yo les estoy hablando de las esferas metálicas que se han estado impactando desde hace ya varios años atrás en nuestro planeta y que la gente que se, pregun se pregunta bueno para qué serán estas esferas metálicas para qué se servirán eh, mucha gente decían que esto era eh, pues una especie de tecnología creada por el humano para ciertas eh, actividades que se hacían eh, en el mar, con los submarinos, con los con los barcos no voy a entrar mucho a detalle de eso porque uno no tiene mucha importancia y es algo que ya está eh, descartado pero ahora sí les voy a decir para qué sirven estas esferas extraterrestres que se estrellan en contra de nuestro planeta estas esferas los utilizan los extraterrestres los alien grises y los reptilianos eh, para desviar a extraterrestres extranjeros que vienen de otras galaxias, eh, como los UF roanios eh, los UF son una raza extraterrestre por su traducción uh, al español, los roaños verdes son unos extraterrestres verdes de, de, de cabeza grande eh, que vienen de otra, de otra galaxia y a este tipo de de seres extraterrestres extranjeros cuando vienen en sus naves e intentan entrar a, a, a, no, a, nuestra, a nuestra galaxia y, a, y más concretamente a nuestro planeta se les mandan estas esferas estas esferas metálicas y esto lo que hace es que eh, paralicen sus naves y las dejen poco a poco sin eh, energía incluso a tal punto de que no puedan eh, moverse o deslizarse por eh, el espacio o sea estas naves metálicas eh, paralizan estas naves eh, alienígenas pero lo que sucede es que muchas veces eh, eh, las naves, eh, las es, estas esferas metálicas eh, son contraatacadas con otro tipo de tecnología que a veces las pueden llegar a, a desactivar ...y eso es lo que se hace que se desviende su trayectoria... ...por eh, ciertos lugares del espacio... ...y terminan estrellándose eh, en nuestro planeta Tierra, ¿no? Y esto es lo que aquí es cuando mucha gente no entiende... ...por qué están aquí estas esferas... ...pero la realidad es que se están estrellando... ...porque también son desactivadas... ...aunque en la mayoría de los casos no logran desactivarlas... Por eso no es algo muy común que siempre estén cayendo este tipo de, de esferas extraterrestres eh, en la Tierra, ¿no? Eh, pero lo preocupante de, de todo esto es que es, cada vez se están estrellando más tipos de, de, ar, de armamento extraterrestre en el planeta, en este planeta Tierra. Eh, y por eso ya el gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado de que este tipo de, de esferas metálicas se podrían estrellar pero en masa es decir, no una ni dos por día sino eh, que pudieran caer cientos y cientos de estas esferas al mismo tiempo en diferentes eh, localizaciones como podrían ser Estados Unidos imaginen ustedes si estas eh, ...armas cayeran eh, en, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo... El, ...el caos que podrían causar, o sea, yo me imagino autos destrozados... ...casas destrozadas, rascacielos, edificios eh, destrozados, eh, cayéndose... Eh, ...y miles de vidas eh, muertas, miles de personas muertas... ...por estas esferas metálicas que están cayendo. Por eso ya eh, el gobierno de los Estados Unidos... ...está creando, está cooperando con los extraterrestres grises... ...porque quieren hacer este, un, una especie de holograma eh, horizontal... ...para que los UF roaños, que ya les digo son los roaños verdes... ...no puedan entrar a, a nuestro planeta eh, Tierra eh, ni, no puedan acceder a nuestra eh, galaxia, galaxia tan, tan fácilmente ellos vienen de una galaxia llamada Sirnius que es una galaxia que está atrás de la Vía Láctea de esta eh, galaxia, o sea es una vecina de esta galaxia eh, y no se sabe eh, con qué intenciones vengan estos extraterrestres está claro que los grises eh, son malvados eh, que los reptilianos también pero aparentemente estos eh, seres alienígenas quieren venir también a, a no se sabe con qué intenciones vengan pero posiblemente sus intenciones no sean buenas porque esta también es una raza reptiliana solo con la diferencia que es una raza humanoide reptiliana no es 100% reptil eh, o sea es mitad humana y mitad eh, reptiliana eh, y no solo eso sino que est eh, eh, estos extraterrestres han sido atacados los uforanios con ya varios armamento extraterrestre, eh, con rayos láser, con estas eseras metálicas que desvían sus naves de, de, del camino de la tierra para que no puedan ingresar a nuestro planeta. Por eso ya el gobierno de Estados Unidos y el presidente Biden están muy preocupados y están eh, invirtiendo mucho dinero en crear un holograma horizontal para que no puedan eh, acceder a nuestro gala, a nuestra galaxia por el espacio. Y bueno, esa sería la explicación de para qué sirven estas esferas metálicas y el peligro que ahora mismo está corriendo la Tierra de que se estrellen incluso miles o cientos de estas galaxias en nuestro planeta sería un verdadero eh, caos déjame en los comentarios ya vamos a finalizar con el video pero antes déjame en los comentarios qué crees si cientos de estas eh, esferas metálicas se estrellaran en, en contra de nuestro planeta eh, al mismo tiempo y eso es algo que precisamente el gobierno de Estados Unidos ya este quiere hacer algo para eh, pues eh, se, evitar que estas mm, esferas caigan en nuestro eh, en nuestro en nuestro planeta y por eso precisamente quieren hacer lo del holograma para que los grises ya no utilicen estas tecnologías si te gustó el vídeo dale like compártelo con tus amigos ayúdame a llegar a los 100 likes para que el vídeo sea recomendado a más personas abajo está mi tienda de productos me puedes comprar uno si gustas muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo